Bien, continuamos con el fogueo. Tenemos ahora a José Luis Porcar. Bienvenido. Gracias. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, desde mi edad y de mi condición tengo una perspectiva quizás mayor que el resto de los candidatos a la candidatura de Red Ciudadana Partido X que han expuesto eh, su Parlamento esta mañana. He vivido desde... Eh, la dictadura, la transición, la democracia formal, parlamentaria que eh, se creó después de la transición y la degeneración que ha sufrido a lo largo de los años hasta llegar a la situación actual. Convergiendo esa degeneración y añadiendo la crisis ficticia que se ha creado con el brutal ataque del capital financiero especulativo, hemos llegado primero a una situación de emergencia y después eh, a una situación que tiene rasgos de verdadera tragedia colectiva. En ese contexto y en esa trayectoria, encontrarme con un método, con un proyecto regido por un método como el de Red Ciudadana Partido X ha sido una sorpresa y he llegado a la convicción profunda que en este contexto actual es la única solución posible para en un tiempo discreto, incluso espero que sea breve, se pueda revertir esta situación y en buena manera, colectivamente, nos podamos salvar de la catástrofe. Del modelo, ya han hablado otros compañeros candidatos con precisión, Solamente quisiera añadir que ese modo de trabajo, compartiendo conocimiento, compartiendo competencias, debatiendo en tiempo real gracias a las nuevas tecnologías de la información, permite salvar uno de los escollos principales que tienen todos los colectivos, que incluso trabajando de buena fe en equipo, eh, llegan a verdaderas polarizaciones y a veces a verdaderos enfrentamientos por no regirse por ese criterio honesto de compartir lo que cada uno sabemos. Eso ha llevado a un resultado que todos pueden ver en la red por los documentos que se van colgando, que son un modelo de contenido, un modelo de metodología de aportación de información que la ciudadanía tiene a su disposición para adquirir criterio y después adoptar sus decisiones soberanas. Este modelo de crear una democracia que devuelva la soberanía de las instituciones a la ciudadanía me parece absolutamente impecable y tiene un rasgo innovador por los cuatro mecanismos considerados conjuntamente. El primero es el previo y sobre él han girado muchas intervenciones aquí. La transparencia es el antídoto de la corrupción y es el principio por el cual la ciudadanía puede acceder a la información que le interese, no tiene por qué acceder a toda, y adoptar criterios después para ese instrumento que es el voto se convierta en un ejercicio real, absolutamente soberano, con una información de calidad detrás. Pero además, Red Ciudadana Partido X ha hecho otra cosa absolutamente innovadora, que ha sido... ...atacar la corrupción sin tener todavía un marco legal que propicie el, el combatir sin, sin tregua esa lacra social... ...que es un cáncer que se ha extendido a nivel mundial, pero muy particularmente por toda Europa. Ha tenido, digamos, la valentía y la estrategia de aplicar criterios técnicos y jurídicos... ...para, en un contexto de desprotección, de desprotección social, poderlo aplicar en algunos casos concretos. Eso para mí es un aval de cara al futuro ejercicio de intervención en la Unión Europea. Pero además hay otro valor añadido que, quería, eh, que, que me parece importante resaltar... ...sobre todo ante la defección, incluso rechazo radical... ...de una parte de la ciudadanía hacia el estamento político convencional. Y es el concepto de que el político pasa a ser un empleado público... ...representante de la ciudadanía que se debe mover en unos niveles retributivos... ...equivalentes a la carrera eh, de, del empleo público... ...que no debe tener ningún otro privilegio que no sea el propio del ejercicio profesional que puede ser revocado por los mecanismos de democracia y punto, y que incluso puede ser responsable de no cumplir la tarea o la encomienda que la ciudadanía le ha otorgado con su voto. Si todo eso no es poco comunidad, eh, hay otro aspecto fundamental, y es que desde el inicio de la andadura de Red Ciudadana se la mayoría de sus integrantes son dominadores de esas técnicas o esas tecnologías de información y comunicación, las aplican y sorpresivamente nos hemos encontrado con un colectivo, un proyecto que en un tiempo récord está alcanzando resultados y está alcanzando como mínimo un alto grado de difusión entre los medios de comunicación y especialmente entre las redes sociales. Nos queda de los cuales todos somos responsables, llegar por vía analógica al resto de la ciudadanía que no utiliza ni Internet ni esas redes sociales. Por todo ello, creo que eh, representa la opción más eficaz para cometer un plan de acción inmediato y revertir la situación en nuestro país. Pero lo que acabo de decir, por tanto puedo ser más breve en la segunda parte, se traslada a Europa… La Unión Europea cada vez pesa más sobre nuestras vidas porque, además de ese triángulo invertido que se ha proyectado ya varias veces durante la mañana, de competencias exclusivas de la Unión Europea, de competencias eh, compartidas y de competencias que ya nos van llegando flujos que condicionan la legislación nacional y otras cuestiones, eh, aparte de eso, somos deudores y con una deuda prácticamente asfixiante delante de la Unión Europea. Por tanto, eh, ir Red Ciudadana con el método de trabajo que propone y con, sobre todo, democracia y punto, es su tarjeta de visita para que sea oída, sea respetada… Y empiece todo un proceso, yo me imagino, eh, perdonad que, que haga un símil, como un caballo de Troya, pero que aquí no vamos a conquistar por las armas una, una ciudad, sino lo que vamos a hacer es conquistar un espacio europeo por el que pretendemos un cambio del modelo eh, de funcionamiento en todos los sentidos, y muy especialmente en el económico, y... Llegar con un proyecto como Red Ciudadana, con ese modelo y con esas herramientas de actuación, puede ser, eh, como he dicho hace un momento, la tarjeta de visita para tener recepti receptibilidad hacia unos colectivos que hoy, porque todavía no se han realizado las elecciones, pero que presuponemos que van a ser muy interesantes porque… Aparte de los grupos más o menos etiquetados con izquierda, puede ser que haya un abandono de una parte de la socialdemocracia en cuanto a esa defección por el gran fracaso social de la Unión Europea y lo que ha significado de fraude para las posturas socialistas, el asumir la tercera vía y el ser cómplices de la teoría neoliberal de desregularización de los mercados que está en el epicentro de todos nuestros problemas, quiero decir con ello que tal vez Red Ciudadana tenga posibilidades de implementar eh, acciones, hacer propuestas que vayan en muchas direcciones. Pero sobre todo, ya que me he centrado antes en el tema de transparencia, también aquí democracia y punto – ...tiene mucho que decir en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un déficit democrático muy importante. Y aunque se le reconoce que en materia de transparencia... ...de circulación de la información cumple jurídicamente y formalmente... ...hay dos grandes sombras negras, el Banco Central Europeo. Y eso que ya se ha comentado esta mañana a los grupos de, de, de, de, de presión... Para el Banco Central Europeo prácticamente ha sido opaco en todas las grandes decisiones que se han tomado en los últimos años, de la mano de la Comisión y de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y por parte de los lobbies lo único que hay es un registro voluntario en el que figuran los interlocutores que tienen los parlamentarios, los comisarios y los miembros de la Comisión Europea en eso que llaman intercambio de información frente a una propuesta legislativa. Pues bien, aquí entra de lleno el concepto de transparencia presentado por Red Ciudadana, pero aquí entran de lleno otras cosas, como es eh, la eh, legislación ciudadana, como es el tema del voto, eh, eh, voto permanente... Eh, ...la posibilidad de trabajar en ese sentido que es algo inédito... ...tengase en cuenta que la iniciativa ciudadana europea... ...implantada desde el, el, desde el Tratado de Lisboa... ...y que va a ser revisada en eh, 2016... ...nos da la oportunidad de lo que ahora es un proceso lento... ...no vinculante para la Comisión... ...se convierta realmente en algo similar a lo que pudiera haber funcionado ya en nuestro país... ...con las iniciativas legislativas populares que están legalmente implantadas... ...pero que nadie ha hecho caso de ellas. Es otro vector de que eh, la aportación de red ciudadana en, en la Unión Europea... ...puede ser desde el primer día fundamental... A partir de ahí se desplegaría toda una política que, por supuesto, abarca primero todo el paquete económico, banca, corrupción y fraude, deuda, contribuciones, y hay que luchar eh, por cada uno de esos aspectos, tal como está perfectamente reflejado en la adaptación del programa de Red Ciudadana Partido X al, a la agenda europea, y quiero resaltar aquí que ese programa que oficialmente se ha puesto en la web del Partido X llama incluso la atención por aparecer una imagen que es de una hoja Excel, pero que ha demostrado que ha habido un equipo de personas que en un tiempo récord han cogido toda la agenda pendiente de comisión, parlamento, consejo, etcétera y... ...la han actualizado y nos han dado el mapa de situación de todos los proyectos que están en marcha... ...con lo cual todos los sectoriales, todas las comisiones que empiecen a trabajar mañana... ...hacia la Unión Europea sabrán situarse en el tiempo, el lugar y el contenido en el que tengan que trabajar. Esto tenemos la obligación ahora mismo de hacerlo llegar a toda la ciudadanía española... Y mañana, si merecemos eh, su respeto y, y merecemos su aprobación, empezaremos a trabajar en la Unión Europea. Por último, y ya estoy fuera de plazo y me he dejado lo que no, tampoco me gusta mucho hablar, mis competencias, y yo eh, llevo 30 años... ...en la gestión documental y en la gestión de proyectos. Gestión de proyectos, muchos de los cuales han sido desde la A hasta la Z... ...desde el diseño hasta la evaluación de resultados. Han sido en áreas de documentación hacia un sector industrial... ...de itinerarios formativos hacia ese sector industrial... ...en una parcela muy concreta... También estoy trabajando desde hace cuatro años en un tema muy sensible, también por la Unión Europea, que es la sostenibilidad en la edificación, la sostenibilidad entendida de forma integral, ambiental, social y económica. Los idiomas, eh, hablaba bastante bien el italiano, eh, eh, lo he traducido durante siete años además, porque me he formado en el campo cerámico en Italia durante más de un año, ...traduzco con fluidez con la ayuda del diccionario el francés, el inglés por falta de practicarlo lo he perdido bastante... ...me atrevería a una conversación personal, pero veo que no hay tiempo y me da además mucha vergüenza, lo digo sinceramente... ...ponerme aquí a hacer un speak. Muchas gracias y una última sugerencia. Nos jugamos muchas cosas en Europa, yo creo que la ciudadanía debe saber que mmm, hay que ir a votar y luego disfrutar gratuitamente, que es lo único que no tendrá IVA de la naturaleza. El día 25 de mayo. Gracias. Bien, vamos con el turno de preguntas. Hemos recogido eh, unas preguntas de Facebook y otras de la web. La primera viene de Facebook y dice ¿Qué institución europea reformaría primero? Bueno, es una... Eh, esto es un tema de debate de la red, de establecer una estrategia y, y de priorizar, como se ha hecho en el plan de emergencia y en emergencias concretas, por dónde hay que empezar a actuar. Eh, la comisión realmente es la que propone toda la tarea legislativa y es la que realmente tiene, junto con el Consejo, un poder ejecutivo real. Eh, yo lo que eh, pienso en aras de la coherencia con la red, pero voy a decir que esto es una opinión personal, eh, sería actuar en el tema de la transparencia del Banco Central Europeo en primer lugar y la transparencia en todas las acciones que realice la Comisión en cuanto a la presión que recibe. ...de los grupos financieros... ...y de los grupos de interés oligárquicos... ...eso debiera estar a la luz del día... ...no sé si he contestado... Sí, sí, perfectamente... ...otra pregunta... Eh, ...en realidad es de ámbito estatal... ...pero ha sido priorizada... ...con lo cual la haremos... Eh, ...¿qué utilidad... Eh, ...cree usted que tiene nuestro Senado? Es un tema... ...también... ...profundo a debatir... ...porque se marca dentro del papel que tienen las autonomías... ...del futuro que pueden tener las autonomías de nuestro país... ...y no caben posicionamientos demagógicos... ...de decir no sirve para nada o está infrautilizado... ...pero hoy por hoy se enmarca en unas instituciones... ...que han perdido absolutamente todo su sentido democrático... Eh, ...y ello sirve tanto para el Senado como para el Parlamento. Por tanto, tal como se decía en el anexo de democracia y punto, en su momento habrá que acometer una reforma de la ley electoral, una reforma de la ley de partidos, la financiación de esos partidos y unas estructuras que seguramente serán muy diferentes de las que tenemos actualmente, pero eso pasará también, a lo mejor, por la reforma de la Constitución. Otra pregunta, en este caso viene de la web, específica para José Luis. Si estando en el Europarlamento la red ciudadana propusiese algo con lo que personalmente no estuviese de acuerdo, ¿cuál sería su reacción? Eh, aquí hay una cosa muy clara, que también hay que difundir a la ciudadanía. Los que somos candidatos al Parlamento Europeo, vamos como representantes de la ciudadanía, somos empleados públicos... Y imagino que aquí se pueden dar verdaderos equipos entre el candidato, porque el candidato renuncia a todas sus prebendas y eh, se compromete con Red Ciudadana a formar parte de una comisión específica para trabajar en un sentido. Entonces, ante una situación como la, la que plantea quien ha hecho la pregunta, se daría un debate de toda esa comisión para tomar una decisión en comandita. Y en cualquier caso, eh, el candidato es representante de una ciudadanía y debe guardarse en su interior eh, cuestiones personales que afecten eh, a decisiones que no son del ámbito colectivo. Esa es, es otra esfera de actuación, salvo que sean cuestiones que vayan contra los derechos humanos, eh, el bien común… ...o eh, la libertad de las personas, en cuyo caso la propia red sería la que tomaría cartas en ese asunto. Una pregunta más, procedente de la web. En relación a la implementación analógica del partido X, ¿cuál sería su propuesta concreta... ...para conseguir llegar a esa parte de la población, muchos de ellos mayores de edad, que tienen derecho a voto actualmente... ...y por tanto a participar en el cambio, pero no se han enterado de la existencia de esta propuesta alternativa? El tema, Mi contestación es que no es tanto enterarse porque prácticamente eh, solamente por oídas puede decirse que el 90% de la población eh, puede saber que existe. El problema es que ese 75% que entra en Internet tenga la habilidad o tenga eh, la predisposición a informarse y en cualquier caso, la implantación territorial es fundamental no para las elecciones europeas, sino para las elecciones autonómicas y locales y para difundir una cultura dentro de la era digital donde estén disponibles tanto por vía analógica como por vía digital una información de calidad que habrá que pasar mucho tiempo hasta que se adquiera esa cultura de, ante una problemática concreta, sepa dónde está esa información analógica, en el ayuntamiento, con un personal de servicio, que le atienda, que le asesore, eso va a requerir un proceso, pero es la única vía para que ese primer paso, que es tomar conocimiento de una problemática en base a una información de calidad, se pueda dar. Eh, por último, en relación al derecho a voto real y permanente, ella y la explicación que se da en concreto en Democracia y Punto se dice: según la actual Constitución española, solamente pueden votar en las distintas cámaras los distintos parlamentarios. Entiendo que su propuesta, entiende, requiere inexcusablemente una reforma constitucional. ¿Cómo piensa que puede que puede implementarse esta? Bueno, en este momento. Mom También tengo que decir, si se me permite, que la democracia directa no se contempla de forma expresa en el actual texto constitucional. Si estamos hablando de la Unión Europea, por supuesto que no. Si estamos hablando de, de la legislación española, eh, los parlamentarios, cuando se encuentran enfermos o tienen una baja por maternidad, pueden eh, votar telemáticamente. Eh, ante un determinado contexto que reconozco que no conozco en absoluto, pero si esa realidad está, no creo que haya llegar a una reforma constitucional para que ciertas leyes de, de calado eh, puedan eh, el ciudadano pueda votarlas conjuntamente con los diputados y restarles una parte de su soberanía que la ejerce directamente el ciudadano. En cualquier caso, legislativamente, desde el punto de vista de la ley, desconozco si ese procedimiento se podría implementar sin necesidad de una reforma constitucional. Yo creo que se podría implementar si hubiera voluntad para ello. Y la, la otra opción pues, sería recurrir al referéndum, que también hay un marco legal que lo permite desarrollar, aunque no con la intensidad no con la vinculación y no con las características realmente eh, em, completas que plantea Red Ciudadana y que suponen también un paso definitivo para, en los tres tipos de situaciones, en situaciones de referéndum obligatorio eh, para grandes eh, temas de leyes orgánicas y modificaciones constitucionales o, propias iniciativas directas de la ciudadanía, o bien temas puntuales que todos estamos viviendo continuamente, que son objeto de enfrentamientos, eh, como en mi tierra la planta de gas eh, delante de las costas de Vinaroz, etcétera, que pueden solventarse con una información de calidad, que accedan de vía analógica y vía digital todos los implicados en ese área geográfica y que luego... ...un referéndum puntual eh, pueda eh, llegar a resolver esa situación concreta. Pero, en cualquier caso, la pregunta iba por algo que me parece tremendo... ...incluso exponer, intentar introducir en la Unión Europea, voto real y permanente... Eh, ...eso creo que es factible de, de realizar en España sin ninguna modificación... ...constitucional, salvo que los que entienden de leyes digan lo contrario... Muy bien, pues efectivamente no requiere cambio constitucional y si no hay alguna pregunta más… Eh, no tienen excusas, entonces. No hay excusa. Para... No hay, de hecho, también está recogido la participación es directa. Decir ¿no? a la ciudadanía que no tienen excusas. Muchas gracias, José Luis. A vosotros.